Gracias, señor presidente, señor ministro, equipo que le acompaña, secretario de Estado, director general, consejeras, consejeros, representantes de todas las comunidades autónomas, señorías. Señor ministro, como usted bien sabe, el mundo es diversidad y en ella... Entramos todos, por eso es tan necesario que se fomente la educación inclusiva desde la infancia, para que desde pequeños aprendamos a conocer y respetar la, la diferencia y a convivir con ella. Estoy segura de que si en el mismo aula que los demás también hay personas con discapacidad física, sensorial y cognitiva, profesores y alumnos se enriquecerán en valores. Y el día de mañana, cuando esos, cuando esos niños sean adultos y profesionales, pensarán de forma natural en las necesidades de todas las personas. Y así, habiendo tenido compañeros con diversidad funcional, quienes sean profesores, no dirán, tú no puedes estudiar con los demás. Quienes sean empresarios, no dirán, no, tú no puedes trabajar con los demás. Quienes sean políticos, no dirán, no, tú no puedes votar. Quienes sean médicos, no dirán, tú no puedes ser madre. A ti hay que esterilizarte y quienes sean ingenieros, diseñadores o arquitectos no desarrollarán entornos con barreras. Cualquier forma de segregación, como los centros de, ed de educación especial, es contraria a los derechos humanos de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y supone privar a la sociedad de una parte consustancial de sí misma, provocando que haya tanto desconocimiento, prejuicios y barreras y muchísimas discriminaciones. Señor ministro, la mejor inversión es la que nos deja nadie atrás y beneficia a todos. Invitamos pues, en educación, pública inclusiva, porque será invertir en una verdadera sociedad basada en los valores para la convivencia. Muchísimas gracias. gracias senadora.